Tiene 48 años, es de nacionalidad puertorriqueña. Su nombre es Ángel Marrero Rodríguez y posee una increíble historia. Lo que usted está viendo no es una mano, es un pie. Este hombre ha desarrollado una extraordinaria habilidad para conducir cualquier tipo de vehículo. Yo guío, yo guío auto, guío equipo pesado equipo pensado como máquina, rúa, todo eso yo lo guío. Eh, utilizando los pies. Sí, todo con los pies. Aprendió a conducir a la edad de 16 años y desde ahí empezó a realizar otros tipos de trabajos como la mecánica. Como de los 16 años aprendí a guiar yo mismo. Yo aprendí a guiar en, en los Goscards. Ese fue el primer, el primer día que yo cogí y de ahí seguí con los autos y de ahí. Comencé a ser mecánico y ahí comencé con los carros y seguí con los carros. Nació sin brazos debido a un medicamento que supuestamente usó su madre cuando se encontraba embarazada. Pero esta condición no ha sido un obstáculo para él. Yo la gente a guiar también. Yo me dedico a enseñar a la gente a guiar también. Que aunque tenga las dos extremidades, yo lo enseño a guiar también. Me dedico a ayudar a la gente para que saque su licencia y estimulo a la gente. Cuenta que sus amigos dominicanos le decían que en el país se le haría difícil conducir por su condición. Cuando vine aquí me decían que yo no podía guiar aquí, la gente de allá, de, usted, de aquí de Santo Domingo, amigos míos, me decían: tú en Santo Domingo no vas a guiar porque ya son locos. Yo fíjate, yo iba aquí que no quería guiar. Hasta me engañaron, me dijeron que los cajos cogían el GB aquí. Ángel llegó recientemente a la República Dominicana, donde conoció a la señora Ana 3 con la cual en la actualidad tiene una relación amistosa. Suena muy buena persona, alguien que le haga una maldad a Ángel es alguien que no tiene corazón, que no conoce a Dios, Sí, porque Ángel es como algo mandado de Dios, es sí, muy buena persona, se ve que puede ser un excelente esposo. Marrero dijo que está encantado del país. Incluso expresó que le gustaría trabajar para alguna institución como motivador para aquellas personas que padecen de alguna condición especial. En un reporte especial para el TNT, Robinson Polanco.